Checitos de leche del sector Peralillo, tomando parte también en este acto oficial de desfile el Guadañé 2013. Es el sentido homenaje que brindan también nuestros niños a nuestra nación libre y soberana. Guiados por sus tías, con su estandarte encabezando su presencia, los niños de la Sala Cuna y Jardín y el dientecitos de leche, del sector peralillo. A continuación, la Escuela de Lenguaje de Girasol fue creada en el año 2004. Su misión es entregar a los niños de nuestra comuna el presente trastorno de lenguaje una educación formal basada en valores positivos los cuales favorecen el desarrollo individual y social en forma integral guiándolos, estimulándolos y adecuándose óptimamente a la sociedad a la cual están ligados La Escuela de Lenguaje de Girasol tiene una matrícula de 90 alumnos y cuenta con diferentes profesionales como fonaudióloga, educadoras diferenciales, especialistas en lenguaje de la educación los niños de la escuela del lenguaje Girasol también con vestimentas típicas rindiendo este homenaje a la patria en el tempio de honor año 2036 a continuación, el club adulto mayor Esperanza Renacer de Bolañé. Club que fue fundado el 14 de mayo del año 2003 y actualmente está integrado por 49 socios. Su directiva está compuesta por Lisandro Merino, presidente. Rosa Ponsalida, secretaria. Miguel Moya, tesorero. Irma Contreras, directora. Edith Mesa, directora del club adulto mayor Esperanza Renacer de Bolañé Los deportistas también presentes en este homenaje a la patria el club deportivo Danes Pérez que fue fundado el 27 de octubre de 1997 con la finalidad de apoyar el desarrollo de las condiciones y actitudes futbolísticas directiva está conformada por la señora clementina valenzuela presidenta don gedeón reyes secretario y la señora silvia brillana tesorera los deportistas de nuestra comuna donde nacen los nuevos valores el club deportivo danes pérez de Bolañé. A continuación, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, creada con personalidad jurídica del Ministerio del Interior el año 1985. En la actualidad está organizada con un 90% de las juntas de vecinos de Bolañé. Participa junto a sus autoridades a nivel comunal, provincial y regional. Núñez preside la Unión Comunal de Juntas de Vecinos así también destacamos la Junta de Vecinos Porvenir que con vestimentas típicas hoy se hace presente en este homenaje a nuestra nación de igual manera saludamos a la Junta de Vecinos Nueva Esperanza de Porvenir también rindiendo su sentido homenaje a nuestra nación Saludamos de igual manera la Junta de Vecinos Villas Norte, fundada en el año 2002, que cumple un importante rol en este sector sumamente poblado de nuestra comuna. Saludamos la presencia de los sectores, la Junta de Vecinos Los Sauces, presente en este homenaje a la patria. También saludamos al voluntariado del Hospital de Bolañé. Este grupo de voluntarias llamadas Amigas del Hospital de Bolañé nació el 13 de septiembre del año 2008. Está conformado por 11 voluntarias pertenecientes a la comuna y desarrollando una labor sumamente importante de apoyo en el Hospital Bolañecino. la presencia del Departamento de Salud Municipal de Bolañé se hace presente con su más reciente adquisición una moderna ambulancia que presta servicios en la posta La Huerta de Pataquito la presencia del área de educación de Bolañez que ante las autoridades el departamento comunal de educación guiando esta delegación el director comunal de educación don Pedro Miranda junto al equipo técnico y de gestión De Bolañé, los destinos de los diversos colegios de nuestra comuna colegios que han dejado muy bien puesto el nombre de Bolañé a nivel nacional una escuela emblemática que destaca por sus puntaje en la prueba 15. destacamos la presencia de la escuela de orilla de Navarro a sus abanderados y su director la escuela Oliva de Navarro con este homenaje a la patria destacamos la presencia de su director el profesor Oscar Bustamante todo su equipo técnico su equipo profesional ...desarrollan una importantísima labor... ...que hace destacar a este establecimiento... ...a nivel nacional por sus resultados... ...en la prueba ciencia. A continuación la Escuela Carlos Correa Núñez de Río. La Escuela Carlos Correa Núñez de Mira ...y parte de Educación Básica completa... ...con cursos simples de primero a octavo año básico... ...con una matrícula de 104 alumnos. Su director es el profesor Fernando Silva Fuensalida. y equipo docente de la Escuela Carlos Correa Núñez de Río tomando parte en este homenaje a nuestra nación gran cantidad de alumnos tomando parte en este desfile demostrando así su compromiso con nuestra nación Destacamos la presencia de la Brigada de Tránsito de la Escuela Carlos Correa Núñez de Mirarrío con su carabinero instructor. A continuación, otra escuela emblemática de nuestra comuna de Molayé, que destaca por sus resultados en Prueba ser. Recibimos la presencia de la escuela Amelia Pial de Concha de Peralillo Esta escuela fue creada en el año 1929 y desde 1964 ocupa la actual ubicación en terrenos donados por la señora Amelia Pial en el sector de Peralillo desde el año 1984, por decreto único, el día 27 de abril, pasa a llamarse Escuela Amelia Pial de Concha. Esta escuela posee una matrícula de 190 alumnos, distribuidos desde pre-kinder a octavo básico. Desempeña sus funciones en este establecimiento, 18 profesores, 5 profesionales especialistas y asistentes de la educación. Todos liderados por su directora, la señorita Yorca Fuentes Vichegas. También destacamos la presencia de la brigada de tránsito de la escuela Amelia Vial de Concha de Peralillo. pequeñitos, la educación popularia de la Escuela América Vial de Concha de Berlínio, con su sentido pátrico, su sentido pátrico educado por sus profesoras, sus tías, también toman parte en este acto oficial y de definido.